vinieron unos, unas personas a quemar. No estaban con nosotros. ¿Ok? ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! pueblo unido jamás será honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Maris Se insultaron porque todo estaba tranquilo Vinieron las madres Hola Vinieron las madres se acaban de llegar las madres, ok, y en eso nos estábamos en un acto con las madres, llegaron unos chavistas saboteadores que nos habían hecho ayer y quemaron unos cauchos pero fuertes, ok.